Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Manuel Ayes Callejas, de Honduras. Eh, a pesar de los kilómetros podemos trabajar con, con mucha, mucha prolijidad en el Taller de Corte y Corrección virtual. Eh, empezamos hoy con un cuento de, de Manuel, que ya funciona probablemente bien en su cuento de estructura, eh, y vamos a empezar con la parte de estilo. Entonces, días antes mami, me llamó porque tenía que hacer unos mandados urgentes y necesitaba que yo cuidara a la abuela. ¿Días antes? ¿Días antes de qué? De que le, de que ella le contara la historia. ¿no? Uh -huh. ¿De, ¿De la, que la, la abuela confesión. que le contara la historia? Sí, la confesión. Uh -huh. A ver cómo lo podemos arreglar. Me llamó, tenía que hacer unos mandados urgentes y tal vez yo cuidé a la abuela. Claro. Eh, Podés arrancar así, mira, Es una idea, ¿no? Nunca venís a vernos Manuel Armando. Dijo, me dijo mamá escupiendo mi nombre completo en la videollamada. Escupiendo en la videollamada mi nombre completo. Escupiendo... Sí, empezás empezá por ahí, o sea que el cuento arranque ahí. Ok. Eso del nunca venís a vernos Manuel Armando, que arranque claro. Ahí está. Y ponerlo con guión largo. Es muy interesante Hacer ah, sí. un cuento así quemando goma, Muy interesante con una con un guión largo arrancar. Por... Sí. No, ponelo ahora, ponelo, ponelo ahora. ¿sí? Me distrae mucho. ¿vale? Esto no es tengo algo que como. buscar porque no lo tengo en las... Sí, traélo. Ahí está, ahí está. Listo. Lo vamos a tener. Ahí, chao. Listo. Nunca venís a Don Manuel Armando. Dijo mamá, escupiendo mi nombre completo en la videollamada. Uh -huh. Nunca habéis dado a los manos al mando. Me dijo, mami, ah, el, pegale el guión largo al mes. Eso. Vos tenés que conce concebir las acotaciones como si fueran cajas que embutís en otro lugar. Entiendo. Y la caja, la caja la agarrás con las manos. Y las manos, una mano derecha, mano izquierda. Ahí tenés el guión izquierdo y el guión derecho. En sí. este caso no hay guión eh, derecho porque no hay nada en que embutir, digamos, no hay otra, claro. otra no continúa el parlamento. Nunca venía, ver Manuel Armando, me dijo, mami, escupiendo mi nombre completo en la videollamada. Escupiendo en la videollamada mi nombre completo. Eso, no lo quiero subirlo y lo tenés escrito. Ah, ok, lo sí, a, Claro, hay que acostumbrarse a mover las cosas y uno se profesionaliza. Bien. Es que nunca venís a verlo, Manuel Armando, me dijo mami, escupiendo en la videollamada mi nombre completo. Bueno, eso de días antes ya caducó. Eh, en suma, acababa de pedirme... ¿no? Claro, como decir, resumiendo lo que era, acababa de pedirme, y ahí redactamos todo lo que falta para pegarlo con el pedido que dice ella, ¿ves? Una, una, una nueva redacción. Usa lo que tenés escrito. ¿no? Okay, en suma... Si es que eso lo iba a ayudar a cuidar. A la abuela, claro. Me lo pidió como esperando mi negación. Sí, muy bien, excelente. En Suma acaba de pedirme que ayudara a cuidar a la abuela. Me lo pidió como esperando mi negación. Pero ella andaba de buenas, coma. Y de la pantalla del iPhone percibí en mami un ruego que me hablando. Eh, Ponerle a la abuela tanto el nombre, porque buenas y abuela tienen una rima. Que buenas. Y percibí un ruego que me hablando. ¿Dónde la pongo? Ahí donde dice que le ayudara a cuidar a la abuela, después dice, pero allá andaba de buenas. Entonces ahí le pones el nombre de la abuela y, y solucionas el tema, claro. En suma, acaba de pedirme que le ayudara a cuidar a la abuela Esther. Me lo pidió como esperando mi negación, pero allá andaba de buenas y desde la pantalla del iPhone percibe, mami, un ruego que me hablando. Mami llevaba turnando, eh, ella, ponele, ella llevaba tu de enfermera desde que a la abuela le al Alzheimer, siete años atrás, y dedicaba muy poco tiempo para sí misma. También puedes poner en sí misma y te, te ahorras un para, que es una para que aparece mucho. Sí. Me negué en broma, solo por fastidiarla. Bueno, el otro día puse un programa en donde decía que nosotros, digamos, la recomendación, porque no es una orden, la recomendación de la Real Academia Española de cambiar el solo, de solamente no ponerles acento, nosotros la descartamos de plano. Sí. El otro día mostré un programa en un poema que era imposible poner la palabra solamente. Ahí entonces me negué en broma, solo con tildes. Okay. me negué en broma solo por fastidiarla y después le prometí que al salir de la oficina iría para su casa a, a ponerle y después le prometí que al salir de la oficina iría para su casa a cuidar a la abuela Eh, ahí está. esta es una cosa que te digo se puede agregar esto no es una cuestión de estilo aclaro que es una cuestión prácticamente de estructura sí. eh, puede llegar si uno lo hace bien sin poner este clarinetazos en lugar de indicios ¿no? Eh, sin que sea muy obvio pero puede decir solo por fastidio después le prometí que al salir de la oficina iría para su casa a cuidar a la abuela ¿Qué iba a sospechar? ¿Eh? Ni, o sea, ni por ni por na, ni, ni por joda decimos en Argentina nosotros. Sí. Eh, ni por joda iba a sospechar. ¿Cómo? Otra es buena, cómo iba a intuir, ¿no? Esa es otra. Que ese día sería que, que estaba por, eh, a ver, espera, por recibir una revelación. Eh, fíjate, a ver cómo lo redacta Iba a sospechar que estaba. Nunca hubiera imaginado la revelación. Eso me, gustó. Eso me gustó mucho más. Nunca hubiera imaginado la revelación que me esperaba. Claro. Muy bien. Muy bien. Eh, videollamada va a rimar con esperado. Vos no te preocupes, siempre corregí para adelante. Sí. Lo que tenés hecho, ahí abrochado está. Sí. Entonces podés decir. Eh, colgamos con mami y yo seguí en lo mío. Pon una coma mami, esa coma es obligatoria. No, okay. Llegué puntual ese día. Sacar ese día. Entonces, aquella frase que la de arriba, nunca sospeché o no, jamás iba a imaginar como le pusimos nunca hubiera imaginado la revelación que me esperaba, ya eso despierta el, el ya. lector ve ya, ya algo interesante, la abuela se revela como, como una per mujer infiel no pero sí. cuando el lector piensa que la, la dichosa revelación pasaba por ahí eh, vos después le tirás la casa por la ventana Sí. cuando aparece, digamos este, bueno, no quiero spoilearle a la audiencia <risa> pero sí, créanme que va a funcionar muy bien este indicio ¿no? es un llamado a atención el lector acá para la oreja, estamos en el segundo párrafo del cuento a ver, anda un poquito sí, para Sí, el... todavía estamos en el primero nunca en, el hubiera primer, imaginado. en el primero, excelente, excelente a ver, no, si es, ah, es no, el sé segundo mucho. porque el primero es un diálogo claro, perfecto, ¿Ves? estamos re bien. Esto hay que calcular siempre que en el libro es dos centímetros, ¿viste? Así sí. que el tipo de entrada tiene un bombazo ahí que dice, bueno, yo me quedo a averiguar que, que, cuál fue la revelación. Y uno va espoleando el sí. interés del lector a cada paso, ¿no? Cuando es necesario, eh, bastante explícitamente como lo vamos hacer. Colgamos con mami y yo seguí en lo mío. Llegué puntual. Bueno, hacerle un espacio activo ahí. Eh, después de mío, ¿eh? No, no, no, no. El, el, en realidad, bien. claro, es mío, claro. Ah, uno, uno solo, con uno solo está bien, eso. Colgamos con mami yo seguía en lo mío. Llegué puntual, fui a la refri por algo para picar, mmm, eh, por algo con, con que calmar el hambre, puedo decir. Llegué a apuntar fiel a refri por algo que calmar el hambre, acomodé la buena en el sofá y busqué, entretenernos con lo único interesante que hace. los discos de Pedro Infante, en en la estantería de vinilos en su cuarto. Sonaba su favorita, morir soñando. Bueno, te voy a decir una cosa como en el tema de los títulos, y esto es algo que es universal. Sí. Para, y evita toda duda en el futuro. Los títulos de obras completas, por llamarlas de alguna manera, por ejemplo, óperas, películas, novelas, libros de poemas, eh, discos, este, exposiciones de arte, eh, revistas y diarios, bueno, toda la obra completa va en itálica. ¿Sí? Y las obras y las obras, los títulos de obras parciales, para entendernos, por ejemplo, un cuento, una canción, eh, eso va entre comillas. En, en redondas y entre comillas. Eso es. Sí. Sonaba favorita, morir soñando. La abuela tarareaba como siempre, hipnotizada por los de su ídolo, cuando noté que los ojos le brillaban y se le renovaba la cara. como si de repente, con cada nota, con cada palabra, volviera a ser la de antes. Acá hay una incongruencia, a ver si la detectás solo. En, en esta frase, ¿eh? Donde dice esta oración, dice, fue como si de repente, con cada nota, con cada palabra, volviera a ser la de antes. Una incongruencia. Sí, una incongruencia narrativa. Está tan a la vista como la carta robada de Pou, tan a la vista que uno dice, Ay, vas a ver, ¿cómo no me di cuenta? Mira, el, el tema pasa por acá. Cuando vos decís, fue como si de repente, o sea, fue esto es repentino. Sí. Pero después das un matiz durativo, con cada nota, con cada palabra. Okay. Es, algo, es que... Ahí, ahí lo, lo casa. Sí. Fue como si con cada nota, con cada palabra. Bien, hiciste lo que hay que hacer. Después se verá, porque lo que nosotros proponemos en el taller constantemente es eliminar primero y averiguar después a ver si funciona. ¿No? Así que fue como si con cada nota, o sea, si lo que te jode de repente empieza por ahí. Bien. También hubo una casualty of words, se llevó un sí inocente, fue como si, está. fue como si con cada nota, con cada palabra, y se le renovó la cara, con cada nota, con cada palabra, parecía volver a ser la de antes, Él fue como si ya se puede ir tranquilamente, eso es. Cuando dice cara te rima con palabra. Sí. Bueno, habrás visto que en el taller lo que hacemos en los, en los programas en YouTube eh, cara con palabra oh, porque quiero aclarar una cosa para la audiencia aunque no parezca Manuel empezó a hacer esta es la tercera clase que tenemos sí. así que imagínense lo avanzado que empezó para escribir así eh, pero te decía que en el Cara y palabra riman porque coinciden las dos, terminan las dos en una posición de descanso, como decimos en tiro sí. deportivo. Entonces, cara, punto, palabra, coma. ahí Es por eso que rima. Entonces, ¿Cómo haces para solucionar la rima? Solucionar la rima cambiando la palabra por un sinónimo, agregándole algo que la saque de su posición de descanso o poniéndola en otro lugar que la saque de su posición de descanso. Eh, la abuela tarea como siempre, hipnotizada por los de su ídolo, cuando noté que los ojos le brillaban y se le renovaba la cara, con cada nota, con cada palabra de infante, ¿ves? Oh, sí, cambia bastante. Totalmente. Sí. Lo que sí que viene ahora a ser la de antes, y ese sí que rima con infante también. <risa> <Para> <risa> Parecía, parecía volver a ser la que fue, podemos arriesgar. Y ahora, como siempre hacemos, cuando trabajamos en una zona, le pasamos la mano al mueble para ver si quedó alguna astilla. Miren. Y esa repasa la mano al mueble en el taller, eso lo decía este Pérez Reverte, Dice, es como un evanista ¿no? Que trata de que le pasa la, la mano al no mueble para ver si queda alguna astilla. Es nuestra lectura en voz alta. Bien. Sonaba su favorita, Morir Soñando. Ah, ah, guarda que dice, en polo de esta tira de vinilos, en su pieza. Porque cuarto rima con soñando, lo acabo de descubrir. En su habitación, podríamos decir. También, ah, también, sí, sí. Porque es que pieza no. No, podía pieza no, sí, sí. Habitación es más, también dormitorio, ¿viste? En su dormitorio. Claro, recámara. Me gusta más dormitorio. Muy bueno. Porque es algo capaz de decirse aquí en Honduras. Pieza no se dice, no se Muy diría bien. nunca. Ahí está, ahí está. Este, yo por ejemplo, cuando, eh, yo, acá en Argentina, por ejemplo, por ejemplo, no decimos se dio la vuelta Ajá, cuando el, se volvió, se, se volvió, claro voltear acá en Argentina escogerse a alguien. Ah, bueno. se, la, se lo volteó se la se la volteó, eso, eso es este, tiene que ver con eso. Entonces, cada país del ámbito panhispánico, tenemos que, como coordinadores, tenemos que respetar el uso de cada, cada zona. Sí, sí. Hay gente que equivocadamente dice, ay, pero entonces cómo hacen para darse cuenta. Mira, en el contexto te das cuenta de lo que está diciendo. Claro. Porque, porque si fuera por eso, no, no vamos a usar jamás, un seamos del país que seamos que fuésemos, no vamos a usar jamás un español neutro, que parece como si fuera la traducción para todo el orbe panhispánico. Lo que vamos a usar es justamente las cosas zonales, la, la, el habla de cada país con toda su riqueza eh, implícita. ¿Por qué? Porque primero que el contexto lo determina. Y segundo, yo te digo, ni a Vargallosa, ni a Borges, ni a Cortázar, ni a García Márquez, ni a Mariano Azuela, ninguno del autor latinoamericano le fue muy mal que digamos, escribiendo en su propia lengua. ¿eh? Claro. Así que bueno, eso hay que cuidarlo mucho. Yo a, a, a los autores extranjeros, como es tu caso, extranjeros de Argentina, quiero decir, le, les digo, bueno, ¿cómo se dice en tu país esto, eh? O ellos mismos, como en el caso tuyo recién me lo indican. Entonces seguimos trabajando en esa línea. Eh, entonces dice, dormitorio no nos rima con nada. Arriba, a ver, fíjate arribita un poquito. Habría que ver. Che, qué buena wifi que tenemos. ¿eh? Llegué puntual fui, fui a la refri por algo con que calmar el hambre. Acomodé la buena en el sofá y busqué entretenernos con lo único interesante que hay Los discos de Pedro Infante empolvados en la estantería de vinilos en su dormitorio sonaba su favorita la de Pedro Infante, ojo sonaba la favorita claro eh, la de, empolvados en la estantería de vinilos en su dormitorio sonaba la favorita de la abuela dos puntos, morir soñando ella tarareaba como siempre. ¿Ves? Ahí cambias la abuela para no repetir. Ahí está. Suena muy bien. Sonaba su favorita, sonaba su favorita, de sonaba la favorita de la abuela, guarda. Sonaba la favorita de la abuela, morir soñando. Ella tarareaba como siempre, hipnotizada por la voz de su ídolo, cuando noté que los ojos le brillaban y se le renovaba la cara. Y... y cuando noté que los ojos le brillaron de, de repente. Ahí está, puedes usar el de repente ahí. Cuando noté que los, que los ojos le brillaron de repente, coma, incluso se le renovaba la cara. ¿Ves? Ahí tenés un tiempo terminado, como esos ojos le brillaron de repente, y hay un, un tiempo durativo. Sí. Eh, ella no como siempre, notizada por lo decidido. Cuando acepté que los ojos le brillaron de repente, incluso se le renovaba la cara. Mm. Con cada nota, con cada palabra de infante, parecía volver a ser la que fue. La que fue, coma. O dos puntos. La mujer sana, la que la iserme y la artrosis no habían reducido a esa especie de zombie en pañal. Muy bueno. Me recordó los tiempos de mi niñez en que llegaba a cuidarme, en que llegaba a casa, ¿no? En que llegaba a casa, muy bien. <risa> en que llegaba a casa a cuidarme. ¿A cuidarme? Sí, sí, sí, sí, es importantísimo. Me recordó los tiempos de mi niñez en que llegaba a casa a cuidarme. Y que coma después de casa, puede andar. la mirada frágil de cuando se sentaba conmigo en la acera del patio me agarraba los cachetes y decía bueno, ojo, me recordó los tiempos de mi vida en que llegaba a casa a cuidarme reviví esa mirada frágil ¿eh? reviví Muy bien. si no queda como anacoluto ¿sabes lo que es un anacoluto? el anacoluto es una inconsecuencia oracional ¿no? Sí. Algo, algo que empieza pero que no termina ¿ves? esa mirada frágil arranca la frase así pero está relacionada con el recordar ¿ves? no con lo que sigue este, sí. re, re, así que el revivir le aplica un verbo y zafás del anacoluto me recordó los tiempos de mi niñez en que llegaba a casa a cuidarme reviví esa mirada frágil de cuando sentaba conmigo en la acera del patio y me agarraba los cachetes y decía eso, muy bien. Y me agarraba los cachetes y decía, disimulando, los ojos aguados, saliste tan guapo como tu abuelo. Ponele ahí, ponele como hicimos antes, ponele punto, digamos, párrafo nuevo, saliste tan guapo como tu abuelo, en lugar de comillas, le mandás este eso, un guión largo, ahí está. Los dos puntos van a ser, van a ser necesarios ¿eh? enaguados. Y también me acordé de lo mucho que me aturdía la comparación. Mi abuelo no era precisamente un hombre guapo. Con su alopecia prematura, su vidote, eh, alopecia prematura, Alopecia, pero que lo voy a buscar acá, es la caída del cabello. Sí, sí. Del calvicie también se podría decir, ¿no? No, porque la calvicie puede ser, la, la alopecia es la enfermedad. Entiendo. A ver, calvicie. O sea, de repente, es falta de pelo en la cabeza, pero la alopecia. A ver, ahí está, alopecia. Eh, fíjate, va a ser interesante. Patológica, es decir, por enfermedad. Okay. Caída, caída o pérdida patológica del pelo. Por ejemplo, una persona recibe un gran disgusto o está sufriendo de un largo periodo de estrés. Bueno, no es, no es, no es raro que en la almohada le aparezcan pelos desperdigados o el peine se quede unos cuantos pelos, ¿no? Entonces sí. no es que de repente yo como que ya tengo 62 ya se me está formando un coquito que a mucha gente ese coquito le, le aparece a los veintipico de años no yo bastante sí. duré. este en la, en la coronilla eh, no, esto es porque de repente hubo una enfermedad que lo produce, ves sí calva podría ser también se le dice y la, la calva es la pelada <risa> o sea, calvicie y calva es lo mismo pero alopecia indica toda una historia atrás Un tipo no es lo mismo un, un pelado que un tipo que sufre de alopecia pero yo había pensado en una calvicie realmente, no en una alopecia bueno, volvés ahí como sea esto, ves ahí está con su calvicie prematura muy bien, muy bien. ahí está, fíjate una cosa Manuel, y, y, y también para nuestra querida audiencia Volvemos siempre a lo mismo. No existen sinónimos en literatura. No, sí. hay sinónimos. no es lo mismo una cosa que la otra. Y también me acordé de lo mucho que me aturde la comparación. Mi abuelo no era y un hombre guapo. Estábamos, mira te cuento algo. Estábamos con una con Eliana Macías, flor de, de novelista, que está trabajando conmigo en, eh, también, bueno, todo en virtual, en vista de la pandemia, pero les digo que ella es de Buenos Aires. Sí. Este, en un momento dado teníamos una frase que decía, estaba un personaje que lleva la voz cantante, medio coprotagonista, digamos, y se encuentra con dos guardias, ¿no? Entonces dice, los tres se quedaron a la espera del carruaje, una cosa así. No, yo le dije, es fulano de tal y los otros dos se quedaron a la espera del carruaje, pero uno más dos son tres, ¿verdad? Sí. Ojo, Eliana lo comprendió enseguida. Pero una cosa, si vos pones los tres se quedaron eh, a esperar el carruaje, no es lo mismo que fulano de tal, pues un Roberto poner, y los dos guardias se quedaron porque si bien son tres en los dos casos, porque la manera se que se lo digo, a se prepondera la importancia de uno de los personajes. Exacto, porque en la acción. El, los tres no son un grupo. Oh, okay. pero no es un grupo, eh, digamos que los tres funcionan como un trío, es como una, como una trinidad. En realidad es, es él y los otros dos que acaba de ver. ¿eh? O sea que no hay, no hay sinónimos en literatura. <risa> eh, hay palabras que funcionan en, en cada contexto y palabras funcionan mejor que otra. Me recuerdo tiempos en, en que llegaba a casa el... bueno, también me acordé de lo mucho que me con la, la comparación. El abuelo no era precisamente un hombre guapo. Con su calvicie prematura, su biote piramidal desordenado, sus facciones gruesas y su piel trigueña, todos contraste de mi apariencia. No, ahí tenés un anacoluto. El abuelo no era precisamente un hombre Con su calvicie prematura, su biote piramidal desordenado, sus facciones gruesas y su piel trigueña, contrastaba absolutamente con mi apariencia. Muy bien. Una pregunta, acá tenemos un ejemplo quizá que sea de habla zonal Dice, desatendí aquello es como decir, bueno, volví al presente sí, No le paré bola no le puse atención a no le puse mayor atención a aquello, a eso de, de que la Exacto. abuela se renovaba. Ah, sí. pero ¿por qué lo hace? Porque realmente es para alentar una, una ilusión en él de que la abuela esté bien esa tarde. Yo no me haría sí. desatendido de esa situación. Okay. Sí, bueno, yo simplemente puse que no le había tomado la importancia que, lo que merecía el acontecimiento y que había no. seguido con lo suyo y luego viene lo, lo que viene. No, no, no, no, no. Fíjate que si él no le hubiera dado la importancia que tiene el acontecimiento, no lo estaría contando con, siquiera, Tenés, al menos ¿no? con, la, con la ilusión que le da él, ¿no? Que le dice, de repente se iluminó, ¿viste? Entonces, ¿sería de un suero sí. la que la llevó al. A la sí, sala? exacto, Hasta Vos te limitas a contar lo que lo que el lector mismo puede ver por su cuenta, ¿viste? La llevé a la sala siguiendo su ritmo en la general de molestas invisibles. Entonces comenzó con la pregunta de siempre, que quién era yo. Claro, ahí está. Es justamente, marcá, por favor, ahí, el contraste entre la ilusión de él, que lejos de desatender, está contento porque dice, ponele incluso, contento, la llevé a la sala, pero entonces comenzó. ¿eh? Ahí está. Ahí se da el contraste. Muy bien. Sí. Ahí mandale en sala una coma, porque si no la que sigue el ritmo de enorgenaria en muletas invisibles en la sala, y no queremos un cuento surrealista. <risa> <risa> Con, contento la llevé a la sala, siguiendo su ritmo de enorgenaria en muletas invisibles, una imagen brillante. Entonces, come, ah, pero, pero entonces, ahí está el pero. Contento la llevó a la sala siguiendo su ritmo de la en la genaria invisibles. Pero entonces comenzó con la pregunta de siempre: ves o sea esto uno cuenta lo que está pasando. El primerizo lo que lo que hubiera hecho acá hubiera dicho así: contento la llevé a la sala siguiendo su ritmo de la en la genaria muletas invisibles eh, con la ilusión de que podría pasar una tarde a con mi abuela recuperada como un ser humano, ves. Sí. Pero pero entonces tal ilusión mía. Se, se derribó como un castillo de naipes, pues comenzó bueno, eso es el explicado ¿eh? sí. el explicado Esto, acá vos contás virilmente lo que está pasando es un estilo soldadesco digamos, contento la llevé a la sala siguiendo su ritmo en una generación en muletas invisibles pero entonces comenzó con la preguntadera de siempre que quién era yo que de quién era hijo una y otra vez Comenzó, bueno, entonces no es que comienza una sola vez. ¿eh? Entonces comenzó con la preguntadera de siempre, que quién era yo, que de quién era hijo, punto y seguido. Y siguió así una y otra vez. Ahí está. Pero entonces ar arremetió con la vez. Después se ve qué hacemos con el verbo comenzar, que es un verbo muy pero muy aparecedor ¿Mm? pero entonces arremetió es tan aparecedor que por las dudas vamos un par de párrafos atrás a ver si está vamos a ver que luego comenzar a ver. lo dudo mucho porque lo detesto lo, Sí, viste. trato de evitarlo está muy bien así es muy bien como dice Abelado Castillo ah, no, no está, no, no lo veo eh, como dice Alberto Castillo, claro, sí. es válido el loro comenzar cuando uno va a terminar algo. ¿ves? Pero entonces sí. arremetí, arremetió con la. A ver, me da un poquito. Arremetió con la verdad que, que, que, que quién era yo, es fenómeno. Muy bien. Que de, que de quién era hijo y siguió una y otra vez y pronunció un nombre que dejó suspendido en el aire: David. Lo pronunció con nostalgia, produciendo el ceño como si todo alrededor lastiara. Eh, hay una pequeña eco de rima entre nostalgia y lastiara, mandale. Lo preguntó con melancolía, ¿no? Mm. Lo pronunció con melancolía, pronunciando el ceño como si todo a su alrededor lastiara. Sí. Con, con, lo pronunció con melancolía y algo de enojo porque nadie fruncia el señor de melancólico o nostálgico ¿no? lo pronunció con melancolía y algo de enojo frunciendo el seño como si todo su alrededor lastiara yo estaba sentado en la silla frente a ella pero se dirigió a mí como si me tuviera al lado en el espacio vacío del sofá aclaro un poquito eso yo estaba sentado en la silla frente a ella pero se dirigió a mí como si me tuviera al lado en el espacio vacío del sofá. Eh, sí. eh, ¿Le habla de costado? Eh, ella está volteando a, a, lado, a su lado, pero él está realmente enfrente. Ella no lo percibe porque no ve bien o algo por el estilo. no Volteando, como decíamos antes, en Argentina sería una abuela incestuosa. Sí, no, pero no es el caso. No es el caso. ¿eh? Se tira? ese Es la, otro buen cuento, tira? pero no es este. No, no, más bien. Este... <risa> ¿Ella se gira, digamos, en, en un momento para... ¿Se voltea, digamos, con, como dirigiéndose a otra persona que anda por ahí? ¿Sería eso? Eh, ella, no, lo que se dirige a mí como si me tuviera al lado. Ella piensa que está sentado al lado porque lo voy a confundir con un cojín, ponerle o algo así. Y, y realmente él está sentado enfrente, pero ella no, no lo ve. Está, ah, eh. con, claro. Yo estaba sentado así de enfrente a ella en la silla frente a ella, pero, pero no me registraba. Ahí está. Se dirigía a mí como si me tuviera al lado, como si yo fuese un, un, un almohadón, ese almohadón en el espacio vacío de los Ojo, este, falta algo ahí, ¿eh? ¿Estás? Ahí está. Eh, lo pronuncié con melancolía y algo de enojo, un si todo se me Yo estaba sentado hacia frente a ella, pero no me registraba. ¡Ay, qué lástima! Registraba, pero, pero parecía no registrarme. Con registrarme es no verme. Sí, en registrarme en Argentina decimos que no les llegó la punta o no se dio, no es esto, como si no se diera cuenta de que yo estaba ahí y, y ahí está, como si no se diera cuenta de mi presencia, no, como si no reparara en mi presencia. Esto aquí, claro, como si me tuviera al lado, eso, eso está bien. No, lo de registrar, vos decías que registrarme no, no se entendía muy bien. Registrar es como pesquisar. Sí, pedir los documentos y todo eso. Pero hay una función de registrar. A ver, espera un cachito. Son usos, ¿no? En Argentina se empezó a usar eso hace unos 20 años. Sí. Registrar por, des por tomarlo, por darse cuenta de algo. Claro, mirar, examinar algo con cuidado y diligencia, examinar. Algo o alguien minuciosamente eh, bueno. manifestar, declarar, inscribir en la oficina, a ver con que Claro, ves que no no está dado con el sentido de reparar en algo. Sí. Este, esa, esa es inter, interesante. ¿no? Es un uso que se va dando y a la larga, a la larga, este se va, se va incorporando al habla. Sí. es algo natural, no impuesto como el maldito lenguaje inclusivo ¿no? que tra sí. tratan de imponerlo hasta de un modo ridículo eh, y, manifestar o declarar transcribir poner una señal, notar, señalar escribir. es que no se da con el sentido de apercibir eh, algo o percibir algo, percibir algo. No. y percibir no funciona ¿cuál che? percibir sí como como si no me hubiera percibido reparado o reparado pero parecía no percatarse de mi presencia o como exacto exactamente eso, eso es algo interesante también De, de mi ubicación también. eso O sea, ella ve que, o sea, su presencia, la, pero no de la ubicación. Yo estaba sentado en la silla frente pero parecía no percatarse de mi ubicación. Se dirigía a mí como si me tuviera al lado del espacio vacío del sofá. Así. Uh -huh. Y también puedo decir, acababa de dirigirse a mí, ¿no? Como si me tuviera al lado del espacio vacío del sofá. Mucho más claro. Sí. Ahora hay que solucionar tres cosas. Dos cosas. Hay una repetición del como si en dos, dos reglas antes. Acá. Sí. Y aquí. Exacto. Y la otra es, eh, yo, eh, dice acababa, creo que el verbo acabar. Está puesto arriba en el primer primer párrafo, segundo párrafo, me parece, fíjate. O sea. Acababa, aquí está. Exactamente, exactamente. Y también puedo decir si había dirigido a mí en lugar de acababa. lo pronunció con melancolía y algo de enojo, frunciendo el ceño como si todo a su alrededor las tiara. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero parecía no percatarse de mi ubicación. Dos puntos. Se había dirigido a mí como si me tuviera al lado en el espacio vacío del sofá. Ahí está. Bueno, genial. ¿sí? Y ahí le pregunta cuál David, vida abuela. Sí. Ponele, por favor, unas 3X tres, tres a sofá y el lunes que viene seguimos trabajando el estilo de este cuentazo. Bueno, amigos, soy Marcelo Di Marco, coordinador general del taller de corte y corrección, trabajando virtualmente entre Buenos Aires y Honduras con Manuel Ayes Callejas. Así que espero que se suscriban, pongan like si les gustó, y esperen la segunda parte de este programa que, bueno, arrancó con el pie derecho, como decimos en el país. Un gran abrazo para todos y para Manuel también, nos seguimos viendo Un en una semana. Que lo pases muy bien.